hola que tal amigos bienvenidos de nuevo a mi canal creaciones betina quieres empacar un regalo de una manera original y diferente acá te enseño a hacerlo y lo mejor es que es reciclado lo hice con una caja de té y una cajita de medicamentos amigos antes de ir al paso a paso quiero recomendarles uno de mis videos. Cómo hacer un pastelito kawaii con latas de atún como pueden ver es el mismo pastelito o parecido pero este lo hice con latas de atún paso a paso en mi canal Sofi Crea Manualidades espero pasen por este canal y vean el paso a paso que está súper fácil de hacer y si no te has suscrito a este canal espero que lo hagan ahora vamos con el paso a paso del video de hoy voy a reciclar una cajita de té puedes utilizar la cajita que tengas a la mano y la vas a borrar con cartulina blanca voy a utilizar una cajita de medicamentos voy a abrirla para forrarla, la voy a forrar con papel amarillo usted quedaría así, voy a hacer los quiebres y de nuevo la voy a armar como estaba ahora voy a tomar esta cajita y la voy a aplicar silicona líquida en la parte inferior para pegar una tirita puede ser del color que decís corto una tira en goma eva ya sea con brillo o sin brillo de 1.5 por el ancho de la cajita y vamos a hacer así como unas moritas y cortamos, nos quedarían así sería para pegar acá en esta parte ahora vamos a delinear y vamos a dibujar ahora una carita cowboy. vamos a hacer así los ojitos voy a hacer acá una lucecita con marcador resaltador azul y vamos a pintar así hacemos la cejita y la boquita, vamos a pintar el otro ojito igual nos quedaría así, vamos a tomar otra tira en, go, en foamy de 2.5 y vamos a hacer otras moritas así, como en montañitas, nos quedarían así, que sería para pegar acá en esta parte superior con cartulinas o papeles de colores vamos a cortar bolitas lo voy a hacer con esta perforadora, también pueden cortar cuadritos si no tienen la perforadora y vamos a pegar así en todo el alrededor. voy a tapar acá, vamos a tomar esta cajita, voy a tapar acá vamos a forrarla la parte de encima con dos cuadritos en goma de con la boquita con un centímetro la vamos a cortar así también moritas manitas, y la vamos a pegar así va a cerrar acá nos quedaría así voy a dibujar otra carita la boquita Voy a hacer unos cachetitos con resaltador fucsia, nos quedaría así, voy a aplicar silicona líquida o caliente como deseen y pegamos acá en esta parte superior, con una trinta de fondo voy a tapar estos lados, voy a utilizar bolitas y goma de con brillo y le voy a cortar en la mitad voy a destaparlo acá aplicamos silicona líquida y pegamos así para decorar el pastelito le vamos a hacer un pastelito Ahora vamos a utilizar un palito donde se colocan las bombas con un soporte y vamos a medir, a colocar acá el palito y vamos a cortar de 4.5 centímetros el palito. Vamos a aplicarle silicona líquida a estos papeles brillantes. También pueden utilizar palitos, palitos de chus o o brochette. vamos a cortar acá una partecita como una hojita que sería para formar una velita voy a apoyarme acá hacer una marquita y cortamos voy a aplicar silicona líquida pegamos la velita o silicona caliente vamos a hacer lo mismo con estos papeles vamos a hacer varias velitas, nos quedarían así ahora voy a utilizar un papelito o una cartulina vamos a hacer esta forma, ahí les dejé la medida y vamos a escribir feliz cumple o feliz cumpleaños o feliz día frase que deseen, la voy a escribir con marcadores de colores, estos son resaltadores para que se vea más bonito, para decorar más, las voy a delinear que hice fue dibujar unos globitos con estos marcadores y copié este mensaje de Voy a colocar goma de mascar picado y chocolatinas y voy a colocar de nuevo mi picado y tapamos amigos esto ha sido todo por hoy espero que el tutorial del día de hoy les haya gustado me parece que es un empaque muy bonito y novedoso a mi todavía si te gustó compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal